Debido a la reducida recurrencia de lluvias desde finales del año pasado en todo el territorio nacional y con ello la disminución de agua en los ríos, realidad de la que no escapa la provincia de Duarte, por lo que el director de INAPA de la provincia, César Martínez, hizo un llamado para racionar el preciado líquido. Tratar de hacer un llamado a la ciudadanía con relación a, ra a racionalizar el líquido precioso como es el agua,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 Por eso le hacemos un llamado a la ciudadanía, que por favor, que racionalicen lo más posible el algo, ya que nosotros estamos emprendiendo una campaña, estamos elaborando una serie de eh, anuncios, y inclusive estamos planificando una reunión con el mismo Salud Pública para ver cómo trabajamos de la mano, a ver si hacemos algún paliativo para ese tipo de, de estiaje. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. U.